Supongo que ahora ha tenido muchísimas preguntas a hacer. Yo creo que me es el Ricardo que pasa a mí, pero. Eh, em ¿Sembra que hay un micro para la sala? ¿No? Ahí hay una. Hola. Aparte de las aplicaciones basadas en Big Data, en el ámbito de la justicia, creo yo, podrían crearse aplicaciones menos ambiciosas y basadas más en, en lenguajes que apliquen cadenas deductivas lo digo porque, bueno, yo soy profesor de informática también y con un proyecto de mis alumnos consistía en reinterpretar una parte del código penal reescribirlo en un lenguaje lógico un lenguaje antiguo y ese texto se convirtió en computable ¿cuál era el problema? pues la ambigüedad del lenguaje natural. Entonces, los alumnos preguntaban, bueno, ¿y cómo debo interpretar esta frase? Entonces, la, la desambiguábamos simplemente preguntándole al juez o al fiscal, ¿cómo interpretas este artículo? Pues, de tal manera. Y ellos ya eran capaces de escribir una secuencia lógica que reescribía ese texto. Bueno, pues ese texto reescrito eh, era computable y lo preparamos para uh, imputar penas a determinados delitos. Cogemos un grupo pequeño, delitos sencillos, pues daños, lesiones, hurtos y robos. Y tenía en cuenta antecedentes, tenía en cuenta uh, pues, las circunstancias modificativas y tal. Bueno, hice una presentación aquí mismo en esta casa vinieron jueces, vinieron fiscales salieron todos asustados <risa> entonces, bueno la idea es que no entendieron bien, o quizá no supe transmitir, que esto no sustituye su trabajo, pero sí que un proyecto sencillito como reescribir un texto eh, sería interesante pues porque los legisladores, quizá, si tuvieran apoyo pues, de expertos en informática o en, eh, no sé, en lenguajes lógicos, podrían escribir textos en lenguaje natural y su equivalente en algún lenguaje computable o al menos no ambiguo. Quería comentar solo esto porque este tipo de aplicaciones no requiere bucear en el Big Data. La idea era esa. Eh, sí, yo mencioné las, las aplicaciones más conocidas que hay en justicia. Lo que tú dices es, es posible. Hace poco vi, por ejemplo, también una aplicación que, que permitía entender contratos y, y los entendía bastante bien, que tienes parecido a lo que tú me mencionas. Se han hecho avances increíbles en el procesamiento de lenguaje natural, sobre todo con con estos sistemas que ven el contexto infinito, como BERT y otros. Eh, y si eso se puede hacer, yo creo que, eh, no sé si uno conseguiría, por ejemplo, lo que tú dices, que, que cualquier persona pudiera escribir en, en, un, en un lenguaje de programación lógico, yo creo que es mucho, pero sí, yo creo que el futuro va a ser ponerle semántica a estos algoritmos, porque en este momento no, son fuerza bruta y son léxicos, no entienden la semántica, agregarle semántica si van a ser algoritmos híbridos, que van a combinar la deducción, lo que tú dices, con grandes cantidades de datos. Pero yo creo que cada uno tiene ventajas en distintos ámbitos y eso es lo que todavía no se ha hecho. Yo creo que lamentablemente estamos en la, la tendencia de que esto funciona muy bien con muchos datos y están viviendo el éxito de esto, pero en cinco años más van a, vamos a volver a, a, a, a encontrar que hay problemas que no se pueden resolver. De hecho, por ejemplo, ninguno de estos sistemas puede, eh, puede hacer causalidad cuál fue la causa de algo, que es realmente el objetivo final. No queremos encontrar un patrón que, que es una correlación entre A y B. Queremos saber, por ejemplo, si A fue primero que B o B fue primero que A. Y eso el, son temas nuevos que se están trabajando y eso los lo va a hacer más interesante. Y para eso hay que usar lógica deductiva. Entiendo preguntas en catalán también. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer la, la charla que habéis dado. Y bueno, yo tampoco vengo del mundo jurídico, yo soy archivera y al final desde los archivos donde tenemos gran cantidad de la información, pero como comentabais, no está preparada, es desestructurada o es caótica. ¿Cómo debemos diseñar o cómo debemos preparar los sistemas para poderos ofrecer los documentos para vuestro sistema para los sistemas de inteligencia artificial o de Machine Learning? para, bueno, para el uso jurídico, para el uso que sea, de cómo los necesitáis. Es una, una buena pregunta, porque actualmente lo ideal sería que, que estuvieran etiquetados semánticamente, es decir, que las entidades estuvieran reconocidas, que, por ejemplo, si hay interpretaciones que hacer, se indique cuál es el artículo, etcétera. Pero eso no va a ocurrir nunca. Es muy difícil, porque es mucho trabajo, pero lo tiene que hacer una persona, seguramente. Pero por otro lado, lo que, lo que recién mencionaba, cosas como, como BERT, que es lo más conocido últimamente, que hizo Google, puede entender texto muy, muy bien y, y están traduciendo texto mejor, están generando texto mejor. Es decir, más que cómo tiene que estar el texto, yo diría mientras más texto digitalizado haya, mejor. Es cantidad. Y por supuesto depende del tema, porque a veces hay temas más cubiertos que otros. Así que, por ejemplo, tenemos la misma cantidad de cada área legal, eh, tenemos la misma cantidad de esta época, porque tal vez las leyes son distintas, de esa área legal, yo creo que lo, lo que haría son muy buenas colecciones digitales de casos que son modernos y que se aplican a, cual, a una gran variedad de temas. O si no, en un tema específico que sea muy importante. Es mejor mucho de un tema que poco de muchos temas. A mí eso me da pensar en un, en un de los ejemplos eh, que es el trabajo de investigación eh, en el caso de la medicina. Que, por ejemplo, eh, es muy complicado, eh, es decir, el, el expediente médico de, que hace que el mecha que abans es feia tot a mà, però ara cada cop es fa més ordinador, els historials mèdics, això ara s'estan posant, a diguem-ne que endressar-lo de manera que el algoritmo entengui per després después poder treballar amb aquesta informació, però una de que el primer que cada fer és agafar aquests historials mèdics i posar-los tots, passar-los, ordenar-los o, o entrenar algoritmo primer en què volen dir aquests aquests, perquè cada historial mèdic està agafat una manera diferent y cada mecha fa feia el seu historial una manera diferent, no? Llavors, Entenga el que digo el Ricardo en aquest sentit, ¿no? que primero has de, has de etiquetar o has d'anar posant, pero eso es una tasca titánica. ¿no? Podría ser una etiqueta pequeña, por ejemplo, cualquier etiqueta que tú puedas describir a algún documento de manera de lo que es lo relevante y que muchas veces no está descrito en el documento, eso es lo más importante que falta. Por ejemplo, tal vez un juez lee algo y dice, esto es el artículo tanto, pero en ninguna parte del, del, del, del texto dice ese artículo. Esa etiqueta es muy importante. Es decir, todo lo que no está, todo lo que está implícito del contexto, eso sería lo que de, de, habría que agregar al documento. Metadatos que describan el documento con elementos que no están en el documento. Eso sería lo más importante desde el punto de vista... Tanto mi, mi, mi mamá como mi abuela son de tu área, así que tal vez por eso me gusta la recuperación de información. No sé si hay alguna pregunta más. Yo quería hacer un comentario. Avanzas, de la teva presentación que. O era que había un instituto que había posado cámaras para el reconocimiento facial en. en Francia. Exacto. En bachillerato, en un bachillerato. De un de los ejemplos que se també también en el trabajo de recerca es un instituto de Badalona que ha estat experimentat un instituto público perquè durante un tiempo, yo creo que más eh, de un año, tenía una cámara de reconocimiento facial para el control de las i y amb con el consentimiento de los aquesta que este es también otro tema, no estaven incompliendo la, la GDPR. Claro, cuando preguntaban a los paras, los paras estaban contentos porque si el fin no anava al instituto, tenía un WhatsApp que automáticamente le decía que el su fin no había nada, El que no habían explicado probablemente a los paras, era de quién era aquella cámara o qué hacían a Macay reconocimiento facial de las caras de los fills que entraban. No? Finalmente, eso, eh, la Autoridad Catalana de Protección de Dades la Expedientat y Saturat, no? pero que es un dels exemples. ejemplos. Los estudiantes no estaban de acuerdo, pero los padres sí. Sí, sí. sí, pero hay una. Hola, sí, sí. buenas tardes. Yo soy informático y experto en base de datos. Yo creo que uno de los problemas grandes que hay es que la estructuración de los datos a explotar, de la base de datos, es la parte fundamental para que el algoritmo sea robusto y eficiente. Y neutral, claro. Si no, no, no tiene razón de funcionar un algoritmo si los datos que que se tienen no están bien estructurados o no están bien eh, organizados no se han identi eh, eh, identificado las entidades que forman y configuran estos conjuntos de datos que ¿Eh? sí, más que eh, nada porque es uno de los problemas sí, sí. fundamentales ¿no? en, en teoría estoy de acuerdo contigo pero en la práctica no es posible, es el gran problema por eso es que hay que usar otras técnicas por eso, por eso el aprendizaje automático tiene tanto éxito, porque eh, cosas como BERT entienden, parecen entender la semántica del texto, aunque no esté estructurado, aunque no tenga etiquetas en las entidades, etc. Agradecerles eh, su, su presencia. Para alguien ajeno al mundillo informático que tiene los datos estructurados, pero quiere aplicar un algoritmo ¿cuáles serían los primeros pasos para empezar? Una, una buena pregunta que no tiene respuesta porque el primer paso hoy en día sería eh, estudiar un poco informática y, y es un paso que mucha gente no, no, no, no quiere ni, ni debe ni a veces puede hacer porque no tiene habilidades lógicas o, o por otras razones yo espero que en el futuro haya una caja negra es como un sueño que tenga una caja negra donde tú pongas tu problema, ponga tus datos y la caja, que sería como un oráculo, te diga, eh, lo siento, no puedo hacer nada. O te va a decir, tráigame el doble de datos si te puedo ayudar. O te va a decir, toma, aquí está el algoritmo que te resuelve el problema. Eso falta todavía. Eh, hay cosas como AutoML, que tal vez lo más cercano a que sea muy fácil de usar. auto AutoML y otros parecidos. Eh, lo están usando mucho en medicina porque también los médicos quieren hacerlo, y eso es lo más cercano a lo que tú quieres, pero creo que hay que trabajar más en eso de, de, de tener este oráculo, donde va a ser como, como hoy en día, no sé, cosas que usamos en forma natural y ni siquiera preguntamos cómo funcionan, que hay otro problema, porque a veces yo creo que tenemos que entender cómo funcionan las cosas. Gracias.